a todos chavales, por fin lo hemos conseguido. Podemos decir que sois oficialmente parte de Vostok, sois oh, yeah. oficialmente parte de nuestro proyecto porque hemos llegado a nuestro objetivo y estamos muy orgullosos sobre todo de todos vosotros. Queremos agradecer a Ulule por su ayuda y junto con la de Rubén Gutiérrez. Que nos han ayudado al proyecto. Y agradecer también a las revistas que nos han ayudado mucho a promocionar este proyecto y que ha sido un esfuerzo muy grande por su parte. Y no solo revistas, sino también medios especializados, como pueden ser radios o páginas web. Y bueno, y en general a todos vosotros, a los que habéis participado, a los que nos habéis apoyado, a los que habéis estado siempre ahí, porque ya podemos decir que sois parte de Boston, sois un pedacito de este grupo y nada, en. Ya haremos futuros vídeos con más agradecimientos, como no se han acabado. Tendréis noticias de nosotros en breve y ya veréis cómo va el grupo en un futuro muy próximo. Y no os preocupéis por, por el asunto de las recompensas, que estamos trabajando en ello. Y muy pronto recibiréis noticias nuestras. Nos vemos, chavales. Muchas gracias.